Bueno, eh... ¿Terminaste la rejita? Sí, ya. Empezamos. Zarpar. ¡Ven! Yeah. a Ya, se puso agresivo, ya, la ya, Para ya, ya, Tres, dos, uno, ya, Pero ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, de ja ya, ah, ah, ah, ah. ah, ah tune in I know Gane Gane hacer el equipo de naranjita para, para dejarlo sobrevivir. Mm. ¡Vamos! ¡Ay, sí. Ok, yo seré el equipo naranjita solo para dejar. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay no! ¡Lo perdí! ¡Lo perdí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Perdí, perdí, Qué buena jugada para el video, que naranjita pierda, Qué buena jugada, qué buena jugada para el final de, de esto. Bueno, Danny James tendrá dos opciones, revivir. <tose> ok, y Ok. Para, se va, para. para, para, para si el Emilio Bruno gane, se irá, para, se, se irá, para, se irán para Dotmi. Ok. Así que nos vemos en otra parte de. ¡Para